Tenemos nota con Zulma Fayad, rompió el silencio y dijo de todo, y por eso queremos volver a ver y escuchar lo que dijo Zulma a la tarde, fíjate. Zulma, ¿cómo estás? Un placer. Pero era más que nada saber cómo estás vos, Zulma. Uy, están tan preocupados por mí, lloran todo el día. Son, son buenos. No queremos saber más que no nada... Solo porque vengo con mi amiga que vengo así que vengo de horror, no me jodas. Lo de Daniela te molestó? Eso es que vamos a ver. ¿Me están tomando el pelo? No, me imagino que te habrá afectado, pero no, queremos no saber. No me afectó nada porque como yo soy la una mujer de hierro, ¿viste? Soy dura, no, no me molestó nada. ¿No hay forma de encontrar un encuentro? Ustedes Sí, sí, ese es eso más que nada buscamos no, profundamente la molestia, ¿a yo te acompaño, yo te acompaño. Sí. Solo queremos saber eh... Mirá, te estoy mirando Hola, chicos No, pero solo queremos saber ¿Qué, qué, qué es lo que te gustaría que pase? Nada más Nada. eso Nada me gustaría pero Buscar el encuentro de las hermanas ¿Qué hermanas? Eleonora y Daniela eh, Tus dos hijas que se junten Son hermanas Pero que se vuelvan a encontrar porque no sé, Eso lo deciden ellas que son Una de 47 y la otra de 48 Vos la amás a Daniela Yo la amo y la parís Es mi hija ¿Qué, ¿Dónde estuvo? Eso es buenísimo que también... Lo... Que Daniela quizás sentía no un detrás. Ya lo sé, ya lo sabemos y nosotros queremos saber nada más nada más si vos estás bien. El reclamo es justo que hace Daniela. Nada más, no, está bien solo eso. Es un reclamo. A ver, Yo lo sé, amor, que estás ya, trabajando. Sí, ya lo sabemos. ¿Cómo no lo voy a hacer? Zulma. Eh, ¿Qué te gustaría decirle a la gente para que entienda también lo que pasó y lo que vos sentís hoy? Nada más eso que los quiero, que la vida es así, es muy doloroso, es una de cal, una de arena, no entiendo la razón y yo voy a respetar a mis nietos. Si, si, Daniela viera, si Daniel viera esto, ¿quién? Daniel. Pobre Daniel, déjalo descansar tranquilo. Un beso al cielo, hay ustedes acá. Sí, está, está se te ve muy bien, Zulma, gracias por este momento Y bueno, ojalá que las hermanas vuelvan a unirse sí, son. Gracias Vos lo querés, vos querés eso Vuelvan a unir Yo, pregunto a madre. Yo no hablo de lo obvio Ni hablo de lo triste Pero por qué Daniela siente que a los 16 años María La sacaron de su casa? ¿De qué casa Dice Daniela que a los 16 años Se fue de su casa porque la echaron Daniela dice eso Partido con el padre y el padre me pidió que vaya a vivir con él un tiempo. No se la echó de la casa. ¿Y por qué se ponen ese rol de chica, de oveja negra, de rebelde? Es lindo ese rol de víctima. Es hermoso el rol de víctima. Hacen cola para putearte después. Ah, vos decís que se ponen. no, no está bien. A Eleonora en este caso, ¿no? Yo qué soy. Vos también, Zulma. Bueno, ojalá que todo vuelva a la tranquilidad. No, no, era más que nada. A ver. Bueno, ¿y a Daniela le invitarías a tomar algo? ¿A Daniela le invitarías a tomar algo? Está bien, bueno, Suma, te queremos agradecer. Gracias, gracias, en serio. Sabés que todo se trata con el... Re... Pero venís un poquito, nada más, y cortamos esto. Cortamos esto. Bueno, a ver, está bien. Lo que... Bueno, acá Zulma nos está contando que nos invita a tomar un café un día con ella y que cuando le preguntamos, que nos invita a tomar un café, le estoy contando porque no se escucha. Y también nos contaba que en relación a Daniela que... Bueno... Con todos y, y en relación a Daniela, que le preguntemos a ella por qué esta situación también de distancia y que no fue echada. La verdad, una intuición. Entre los artistas nos conocemos y bueno, dijimos Zulma venía hasta ahora. Porque sabes que queríamos tener tener tu palabra, Zulma. Sí, cómo que no. Escuchamos solo una voz que fue la de Daniela y me parece que el derecho a réplica es justo en esta situación. Pero ella apuntó fuerte contra vos y tu hija. Es tu hija, y la vas a seguir amando. Siempre. Eso queda clarísimo, y no fue echada. Estoy traduciendo lo que vos me dijiste. Fue a vivir con el padre. El padre le iba a poder Era difícil de contener. No, está bien. Permisiva. Y el rol de víctima que vos remarcaste. El rol de víctima que utilizó Daniela, según tus palabras... Ok, esa es Daniela. Gracias. Actriz como vos. Señores, la palabra más buscada en la Tarde, Surma Fabián, habló, rompió el silencio y dejó muy en claro lo que siente sobre Daniela. Rol de víctima, ustedes lo vieron.